Buenas noches, como cada semana nos encontramos en nuestra sección de odontología, hoy súper emocionados con una eh, exquisita invitada. Ella es la doctora Judico Ferradas, quien es egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo y quien se encuentra actualmente impartiendo docencia. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias por la invitación, Katherine. En el día de hoy, doctora, nos encontramos por aquí, vamos a debatir un tema sumamente eh, interesante, un tema que nuestros pacientes hoy en día se encuentran muy interesados y son las carillas dentales. ¿De qué se trata esto? Cuéntenos. Bueno, las carillas dentales, esto es un tema barguandista en, en la actualidad. Así. La mayoría de los pacientes que llegan a la consulta, lo que requieren es el procedimiento de carilla. Ellos solicitan ese tratamiento. ¿Por qué? Porque las carillas son... Mm, tratamientos restaurativos que se puede utilizar muchísimos materiales totalmente diferentes y van a ser adecuados obviamente a la necesidad del paciente y su finalidad inicial es mejorar la morfología o sea la forma de los dientes y que tenga una consonancia con el rostro con la fisonomía del paciente que todo en conjunto obviamente da una sonrisa perfecta y eso es lo que todo el mundo quiere y eh, qué pasa con el tema de las carillas que a veces se, hay una confusión con lo que es el diseño de sonrisa, que es otro concepto totalmente diferente. ¿De, ¿A qué se trata? ¿De qué, ¿A qué llamamos diseño de sonrisa? ¿O eh, que, ¿A qué los pacientes llaman diseño de lo sonrisa? Lo que los pacientes entienden que es un diseño de sonrisa es la restauración ya en sí, ya sea de resina o sea de una cerámica dental. Pero un diseño de sonrisa, para nosotros los odontólogos, es un conjunto de pasos que tenemos que realizar para entonces re hacer un, un diseño de sonrisa. O sea, no va a ser solamente hacer carillas, uh -huh. sino, por ejemplo, hacer ca alguna carilla, hacer algún tipo de corona en combinación, hacer un puente, que la finalidad sea una sonrisa armónica. Exactamente, que no importa el tipo de tratamiento que, que se realice, una prótesis fija, una prótesis removible, lo que tú quieres llegar al final es que se vea bien, o sea, que sea un diseño de sonrisa. Entonces, lo más importante es hacer un diagnóstico certero y que los pacientes comprendan que deben de tener salud bucal, o sea, que sus encías tienen que estar sanas, no puede tener sangrado, que sus dientes tienen que estar sanos, no puede tener caries. Porque a veces los pacientes quieren un diseño de sonrisa, pero tienen muchísimas otras cosas o condiciones que no van a permitir que el tratamiento sea con éxito a largo plazo. Eso es un punto tan importante. Vemos eh, en las redes, bueno, que nos mantiene tan informados de lo que es y de lo que no es, pero hemos visto algunas eh, estrellas de, de artistas, eh, de cine, eh, a veces eh, realizar algunos comentarios acerca de este tratamiento. Eh, eh, las carillas dentales son un excelente tratamiento, pero el punto está en quién se les realice, en si realmente lo necesita o no. Eso. A veces se, hace, se hacen malos comentarios eh, sobre estos tratamientos, pero Entiendo que es lo que usted acaba de enfatizar, el tema de que sea un paciente que sea saludable, de que sea un paciente que tenga las condiciones necesarias para poder eh, llevar a cabo con éxito, y que sea un tratamiento a largo plazo. Eh, es importante preguntarle, ¿cuál es la durabilidad de estos tratamientos eh, con el tiempo? Tienen un buen pronóstico, si hay una secuencia de planificación y si quien realiza las carillas es una persona que está preparada, porque eh, los procedimientos tienen que ser muy meticulosos. Hacer carillas no es algo tan fácil a la ligera, realmente necesita un protocolo que uno debe seguir, independientemente del material que se realice. Entonces el éxito y la larga duración va a depender mucho de eso, de que el paciente realmente necesite esas carillas y, y que el material que se utilice, la técnica, eh, la sepa dominar el, el odontólogo que esté realizando ese proceso y obviamente algo que no se puede quedar es que la mortalidad del paciente tiene que ser correcta. Eso es o sea, algo tan importante. un paciente, muchos mucho quieren una salida fácil y rápida, pero en muchas ocasiones lo que se necesita es eh, hacer tratamiento ortodóntico y después entonces realizar las carillas. Esto es otro tema que también vemos a diario, a veces llegan pacientes al consultorio que necesitan un tratamiento ortodóntico y quieren resolverlo realizando carillas dentales, y es algo que no debe ser, Eso. porque entonces eh, se va a ver perjudicado un tratamiento que es tan bonito y con tan buenos resultados, por un eh, paso que se saltó o que el paciente no quiso realizarse. Uh -huh. eh, usted mencionó que tenemos varias opciones para realizar lo que son las carillas dentales. Eh, los pacientes han escuchado, porque llegan a la consulta preguntando, de carillas que se realizan en una o dos citas, ¿cuál es la diferencia entre una y otra y cuáles son esos tipos de materiales? Okay. Eh, los materiales que se utilizan para las carillas son las resinas de alta estética y las cerámicas dentales. Cada una de ellas tiene técnicas diferentes. Por ejemplo, hay técnicas de resina directa, que eso es a lo que los pacientes tienden a llamar una resina en cuatro o 5 horas. Pero como yo te mencionaba anteriormente, siempre se necesita una planificación previa. O sea, cuando te venden un tratamiento estético en cuatro horas que tú vas a colocar resina sobre un diente natural sin ninguna planificación, obviamente esas están destinadas al fracaso. En cambio, cuando ya tú haces una planificación, independientemente del material, eh, tienen buen éxito y buen pronóstico. Lo que hay que siempre explicar al paciente la diferencia de esos materiales, las ventajas y desventajas que tienen esos materiales y ya ellos deciden qué material eh, se van a colocar. ¿Y qué pasa algo con las carillas? Las carillas son tratamientos que son muy poco invasivos. Se dice que son conservadores, pero a la larga son tratamientos que son irreversibles. El Exacto. paciente tiene que saberlo, que aunque tú no le toques el diente, le pones una resina, en, resina encima y ese diente jamás va a volse, volver a ser el mismo que era antes. Entonces el paciente tiene que saber eso. Y por eso tiene que caer en manos que sepan trabajar eh, adecuadamente y que no le pongan eh, materiales solo porque el paciente lo solicita, sino que a veces hay casos que realmente no se necesita y un ontólogo con conciencia le tiene que decir, si tú no necesitas eso, puede ser un blanqueamiento, por ejemplo. Esto es algo muy interesante, uh -huh. eh, la verdad que a diario también llegan pacientes eh, que vemos que no necesitan algunos tratamientos que ellos los requieren, pero entendemos que el paciente a veces no sabe lo que le conviene ni sabe cuáles son la, o sea, la parte perjudicial que pudiera uh -huh. tener en ese caso hemos visto eh, carillas dentales por ejemplo que se venden como sin desgaste y el paciente como usted bien lo di lo, lo ha dicho pues lo asume como que son irreversibles, que en algún sí. momento que ellos entiendan que no necesiten o que ya no quieran la carilla, entonces uh -huh. pueden quitarla y, y dejar su diente así, ¿esto es posible o ya cuál es el, el el funcionamiento, una vez que el paciente se realiza sí, sí. las carillas dentales. Bueno, mira, si se, hay, se realizan las carillas que llevan un desgaste dentario, eh, obviamente siempre vas a tener que reponer con otro material porque ya desgastaste parte del diente. Cuando se hacen las carillas eh, colocadas en un diente sin preparación, ese diente también, aunque no tenga un desgaste el diente, ya hay una preparación de algunos químicos que se utilizan que alteran entonces esa capa de ese diente y no vuelve a ser el mismo. Se le puede realizar un pulido y eso, pero la mayoría de las ocasiones recambiar esa y colocar otra. O sea, que ya es un tratamiento que el paciente tiene que convivir con él todo el tiempo. O sea, que es, esto es tan importante, eh, eh, el saber esto, porque una vez que el paciente se somete al tratamiento, pues sabe que eventualmente pues tendrá que darse su mantenimiento o reemplazar alguna que otra. Eh, doctora, ¿alguna contraindicación de las carillas dentales? De que usted le diga a un paciente, mire, usted no puede hacerse las carillas dentales, y punto, ¿cuáles serían? Definitivamente contraindicación está la oclusión, creo que un factor, o sea, la mordida del paciente. Uno de los factores más eh, incidentes en eso y la higiene del paciente, porque las carillas en el mantenimiento tienen mucho que ver con cómo el paciente se higienice. Eso es algo tan uh -huh. básico, pero a la vez tan importante, o sea, el sí. tema del mantenimiento y muchas veces eh, los pacientes lo ignoran. Eh, ya por último, para terminar... El mantenimiento que llevan estas carillas, ya sean las de resina, de alta estética o las de porcelana. Eh, ¿Cuál sería en cada caso? ¿Cómo sería? Ok. Igual que como tú vas a la consulta, hacerte tu limpieza, después que se realiza un tratamiento estético, ese paciente tiene que hacer eh, su cita cada seis meses, el odontólogo también llamarlo, hacer su profilaxis del lugar. Cuando se hacen carillas de resina, por ejemplo, te requieren de cierto pulido y otras cosas adicionales okay. para el mantenimiento de ellas. Perfecto. Yo creo que muy buena información en el día de hoy. Eh, doctora, muchísimas gracias. Esperamos tenerla en nuevas secciones orientando a nuestros pacientes y dando esos tips que son tan importantes y que enriquecen tanto muchas veces, que son cosas sencillas, pero para quien no lo sabe, pues es oro. Eh, muchísimas gracias y seguimos con nuestro programa gracias. Enfocados.